siguiente vídeo vamos a ingresar a las bases de datos del libro de EBSCO primero vamos a ingresar a la página de la dirección de bibliotecas posteriormente vamos a dar clic en libros dentro del menú de base de datos suscritas y haremos clic en ingresar a la base de datos correspondiente vamos a autenticar con nuestro correo electrónico institucional y root sin puntos ni guión y le damos clic a entrar una vez hecho esto ya estamos navegando dentro del buscador de bases de libros electrónicos de ETCO vamos a hacer una búsqueda simple por ejemplo java que es el lenguaje de programación y le damos clic en buscar nos van a aparecer toda una lista de resultados correspondiente a la búsqueda que realizamos y le vamos a dar clic al primer resultado para ver cómo podemos descargarlo. En la parte izquierda nos vamos a encontrar con una serie de opciones y una de ellas es descarga completa. Para esto tenemos que conectarnos o crearnos una cuenta de EBSCO. Aunque también podemos relacionar nuestra cuenta de Google para poder acelerar el proceso. Hecho esto, podemos ya descargar nuestro libro electrónico en formato de descarga completa como PDF o como formato EPUB. Y determinar la cantidad de días de préstamo electrónico en que queremos tener este libro. Vamos a dar clic en descarga completa. Y nos va a descargar un archivo .accm, que es un archivo de Adobe Digital Editions. Si no tienen instalado el Adobe Digital Edition mediante este enlace pueden descargarlo e instalarlo en su computadora Vamos a abrir el archivo para poder descargar el libro en formato completo. Le vamos a dar clic y vamos a esperar que Adobe Digital descargue el contenido. Una vez descargado, ya lo tenemos en nuestra biblioteca digital de Adobe Digital y podemos ingresar y hacer uso del contenido.